Hola cracks y govies, hoy expondremos a la youtuber de Roblox más mentirosa y con más bots de youtube, hablamos de, Roxy Kake. Pero, ¿quién es Roxy Kake? Roxy Kake? es una youtuber de Roblox el cual se dedica de gameplays comentados con su voz, y doblando con el locuendo la voz de su novio, Satcha Juega, el cual interpreta el papel del tocino. Tiene 5 millones de suscriptores y en cuestión se le acusa de incrementar sus suscriptores de manera artificial. Ojo, en ningún momento se está declarando que todos los suscriptores de Roxyka que tengan que ser bots, porque no negamos que existan personas que la siguen y que sean fans como tal. No obstante, tenemos evidencias y argumentos para afirmar que Roxyka que usa bots, así que empezamos. ¿Por qué Roxyka que utiliza bots? Roxica que utiliza bots por su gran cantidad de visitas, llegan al millón de visitas en un día, como pueden ver, y en una hora consigue más de 30.000 likes y aproximadamente, un 10% de sus visitas que máximo llega a tener, un millón hasta dos millones de visitas. Pero me preguntarán, ¿qué tiene de malo que Roxica que tenga muchas visitas? Ahí es donde entra en juego el primer argumento y evidencia, Roxica que tiene pésimas optimizaciones S, E, O, en sus vídeos, es decir, tiene un muy mal posicionamiento SEO, ¿qué es el posicionamiento SEO? En resumidas cuentas es un conjunto de técnicas realizadas en un sitio web con el único fin de mejorar la visibilidad y posición a la hora de buscar el contenido en los principales motores de búsqueda en navegadores, o sea, las técnicas usadas en los vídeos de Roxica que son muy pocas, o casi nulas como para que Youtube o ande recomendando el vídeo a esa cantidad de personas como si se tratara su canal de alguien súper importante, como Spreen o Auronplay, guárdense bien lo que dije eso último, que los mencionaré en el siguiente argumento. Tan solo miren las optimizaciones S, E, O. Esto deja la pregunta de dónde saca tantas visitas si es que el algoritmo no tiene razones para recomendar sus vídeos por medio del posicionamiento S, E, O. El segundo argumento es que si bien dicen que RoxyCache es muy reconocida, y que por eso consigue las visitas que tiene, más bien, se darán cuenta que un video de RoxyCache, si bien llega al millón o a dos millones de visitas en un día, se queda estancado en la misma cantidad de visitas por hasta semanas, si tan conocida fuera, sus visitas crecerían de la misma manera de la que crecieron a esa cantidad en un solo día. El tercer argumento es más complejo, va así, habíamos dicho que RoxyCache tenía 5 millones de suscriptores ¿verdad? Sprayn tiene una cantidad parecida de suscriptores, superando a Roxicake por 200.000 suscriptores. Haremos tres cosas, primero, comparemos sus patrones de crecimiento con la herramienta social Blade. Luego, comparemos los vídeos de Roxicake con los de Sprayn. Oh. Ahora, veamos ambos perfiles de Twitter de cada uno. Las conclusiones que podemos sacar de estas tres cosas, es que que gana misteriosamente más visitas que Spreen, tiene un patrón de crecimiento de sobremanera que crece uniformemente de 10.000 a 20.000 suscriptores por día, no obstante, que es la menos relevante aquí, debido a que Spreen, en cambio, ha participado de eventos con Ebay, Rubius y Auronplay, haciéndolo más relevante de lo que ya era anteriormente, y que no, por lógica, todos conocerían a Spreen por no decir que hasta aparecen resultados que el mismo le proporciona del mismo youtuber, diciendo mucho de él, pero en cambio, buscamos a Kake y aparecen muy pocas cosas, por no decir, que no es tan relevante como la cantidad de sus visitas quisieran aclamar. Ahora la pregunta aquí es, RoxyKa que tiene muchas más visitas, que Spreen y aparentemente le pisa los talones en suscriptores hablando al mismo, gana más suscriptores por día pero, vídeos de momentos divertidos con un S, E, O, mal optimizado y, con la única etiqueta que dice Roblox, el cual el algoritmo de Youtube de primer plano no tendría razones de recomendar, subidos por alguien sumamente irrelevante ya sea porque no trató con streamers o creadores de contenido conocidos, sin mencionar a Roblox y a Lechiman, satcha juegos o porque no aparezca literalmente casi nada de info de ese mismo alguien en un motor de búsqueda confiable como google es merecedor de millones de visitas digo spray si bien tiene un vídeo con ese eh, o mal optimizado tiene más etiquetas las cuales hacen más fácil buscar su vídeo con esto último no digo que vas a encontrar su vídeo al toque solo digo que lo hará más fácil encontrarlo al usar estas etiquetas Considerando que Sprayn es más relevante por los eventos de streamers ya mencionados, Rubius, Auronplay y más, de los que ha participado. Aunque puedo mencionar a más canales, solo elegí Sprayn por dar ejemplo, porque tiene una cantidad similar y cercana de suscriptores a Roxy. Roxy Kake, aún así llega a tener incluso 13 millones de visitas, en uno de sus vídeos recientes, como si su vídeo revelara el secreto de la rosa de Guadalupe, siendo más irrelevante que literalmente Spreen, por dar un ejemplo a él por su similitud. Aquí entra en juego el cuarto argumento, el cual este es que en este vídeo mencionado, anteriormente, con 12 millones de visitas, los likes en los comentarios están completamente desproporcionados, convenientemente los comentarios de Roxy K que tienen miles de likes, mientras que a duras penas los demás comentarios reciben cientos de likes, cuando en vídeos así con millones de visitas, hay al menos más de 3 comentarios con miles de likes, y eso que en las capturas donde muestro, tienen menos de 10 millones de visitas acaso. Luego, el quinto argumento, Roxica que a las afirmaciones, en lugar de responder algo coherente, solo respondió insultando tanto a mi persona, como a las personas quienes decían estar de acuerdo con que ella usaba bots, llamándoles pendejos, por eso, por estar de acuerdo. Lo que no entiendo es como según sus seguidores, estos duets desmienten entre muchas comillas los vídeos, evidencias y argumentos dados con anterioridad, si no da contra argumentos, solo insultos. Es que esto no acaba ahí, puesto a que también ha censurado en los comentarios de su canal la palabra bots. Haciendo que no se puedan ver comentarios que hablen del tema. No pasa únicamente en Youtube, pues también en Youtube, resulta que a un usuario llamado Locoin y a Onu. Lo habían baneado del Discord de Roxica que por el simple hecho de querer pasar evidencias y debatir el uso de bots de Roxica que dentro del servidor. Como en esa captura podemos ver como un usuario le hace mención al administrador para que lo banee. Y la captura donde aparece loco invaneado del servidor, cabe mencionar, que no se ha estado rompiendo ninguna regla indicada en el servidor. Solo se intentó proporcionar evidencias a los miembros del servidor del uso de bots de Roxicake y los moderadores solo se limitaron a censurar a quienes intentaron proporcionarlas. Luego, no es secreto el hecho de que Roxikake a Alokender, usuario el cual dijo exponerla y el cual preguntó a Roxicake de los bots, fue bloqueado. Uf. ¿Por qué razón bloquearías a alguien que solo dijo que tú usas bots? ¿Por qué motivo censuras tanto en tu canal de Youtube como en tu servidor de Discord en donde por alguna razón alojas a menores de 13 años estando eso en contra de los términos y servicios de Discord, donde en el mismo convenientemente pides que se envíen fotocara, a sabiendas de que hay literalmente niños, a la gente que solo debate tu utilización de bots en Youtube? ¿Por qué razón ni qué desmientes de momento que solo insultas y bloqueas en Twitter a quienes dicen que tú usas bots? Simplemente es sospechoso, y reconozco que no lo he mencionado en mi anterior vídeo, por eso hago este. Estos son los argumentos y evidencias que doy para decir que Roxy Kake Gamer usa bots, ahora pasaré a responder los pseudo argumentos dado por fans, tanto por Youtube que por Twitter, ya que estos se han autoproclamado ganadores del argumento, cuando son en realidad, ganadores de las risas que me hicieron pasar cuando los leí. Empezamos por el pedo, de Ida Kekore, el mismo usuario al que expuse su pedofilia en mi otro vídeo, este dice que no he dado evidencia alguna de que Roxy usar a bots, cuando claramente en la descripción del mismo vídeo, los he dado, aunque debo admitir que quedaron cosas por aclararse, así que por eso hice este. Algo que he visto es que asumen falsamente que yo he dicho que porque roxikake gamer use bots, todos los subs lo sean, en ningún momento lo dije, y ya aclaré al principio del vídeo, que no estamos declarando eso, porque somos conscientes de que roxikake, tiene seguidores reales, solo que tiene un porcentaje de bots en su número de suscriptores luego, anticipan la razón de la realización de mis vídeos exponiendo este tema, con que es envidia, cuando primero, yo hago estos vídeos porque considero que está mal el mero hecho de que utilicen bots en la plataforma, después me da igual el éxito como ustedes dicen de los demás, solo me interesa si exponer su uso de bots, segundo, si fuera por envidia por el éxito así como dicen ustedes porque no he criticado a Mr. visto a otros canales muy exitosos. Tercero, decir que tengo supuestamente envidia, no responde nada, a los argumentos y a las evidencias que he proporcionado, lo mismo ocurre con los insultos que dio Roxy Kake siguiente, dice que es una mentira las evidencias proporcionadas de que Roxy usa bots porque según ella, ha visto cómo creces en YouTube y cómo te esfuerzas en hacer vídeos. No niego que hay canales que se esfuerzan y que crecen en la plataforma, de hecho, hay canales que se esfuerzan bastante incluso a día de hoy para brindar contenido, pero también hay que separar lo que es la popularidad, del esfuerzo, son dos cosas totalmente distintas, porque hay canales en los que se esfuerzan bastante, no obstante, no tienen la misma cantidad que los vídeos de Roxy Kake Gamer. Además, la simple visión del canal de Roxy Kake que tiene ella no difiere en las evidencias proporcionadas con anterioridad. Podría estar respondiendo más duets y pseudo argumentos así, pero la verdad alargaría al vídeo, posiblemente le dedique otro vídeo respondiendo, pero bueno. Esto ha sido lo que he querido exponer. ¿Qué creen ustedes? Roxika que usará bots o simplemente tiene razones para bloquear, insultar y censurar a quienes dicen que ella usa bots? Pónganlo en los comentarios. Yo por mientras, me despido, hasta aquí ha sido el vídeo, recuerden que si les ha gustado el vídeo pueden darle like, y si no les gustó, denle dislike, así veo cómo mejorar. Hasta luego.